Durante el año 2019, con los chicos y la comunidad de la escuela, llevamos a cabo el proyecto de Feria de Educación denominado Cuánto Trabajo Mujer, eh, en donde indagamos sobre el rol de la mujer rural y su trabajo no remunerado e invisibilizado por familia y sociedad. Tocando aspectos también que hacen a la igualdad de género, rompiendo con estructuras sociales y, y familiares que no benefician a la mujer en este caso. Con este proyecto eh, también ponemos en valor eh, y queremos potenciar el rol de las mujeres y especialmente de mis alumnas como investigadoras y como exploradoras de la realidad que las rodea, eh, incursionándolas en lo que es la ciencia y la investigación.